Bueno, mi nombre es Claudia Campero, participo en la Alianza Mexicana contra el Fracking y colaboro con la organización Funan Water Watch. Estamos aquí porque el TPP eh, pues tiene muchas consecuencias dañinas y estamos exigiendo que no se apruebe. Eh, en el ámbito ambiental, su problema principal es que eh, incluso dice el tratado que... Eh, la legislación ambiental no debe de ser utilizada para detener el comercio o las inversiones. Entonces, en el capítulo donde se trata el tema de la preocupación ambiental de proteger al ambiente, queda claro que el comercio y las inversiones están por encima del ambiente. Entonces, esto pues es inaceptable. Consideramos que en un mundo donde el cambio climático es una realidad, un tratado que eh, hable de lo que van a hacer los países en cuanto a comercio, en cuanto a movimiento de mercancía, que utilizarán eh, grandes volúmenes de combustibles fósiles, no puede simplemente ignorar todo el daño ambiental que causarán. Eh, el tratado mismo ni siquiera menciona la palabra cambio climático. Entonces, es realmente muy preocupante cómo los gobiernos celebran y festejan haber eh, firmado el acuerdo de, país, de París que acaba de entrar en vigor, cuando al mismo tiempo están haciendo acuerdos que son totalmente contradictorios con las metas que ahí se fijan. Entonces, estamos exigiendo que los países, eh, en particular México, no apruebe el TPP, y que pues defendamos tanto los derechos humanos como el ambiente.